Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Pintora y aquí estamos con el primer sorteo de Navidad Pokémon. Voy a explicar primero de qué se tratan este tipo de sorteos y en qué se diferencian del resto de sorteos de mi canal. En esto, sortearé los 17 Pokémon singulares de las 7 generaciones, más 3 Pikachu con gorra, o lo que es lo mismo, 20 Pokémon en total. Como serán 5 sorteos, sortearé 4 en cada uno de ellos. Y para poder participar y llevártelos, va a estar divertido porque no va a valer con un simple participo como comentario no no no no no no no no no vas a tener que escribir unas palabras o unas frases que están en otros vídeos de mi canal o que tuitee en mi perfil de twitter voy a poner un ejemplo un vídeo de Fire Emblem Awakening por ejemplo el 3 en el minuto 9.32 por poner alguno aparece una imagen y dura 15 segundos que dice comenta roca para llevarte un rockraft que no es el Rockcraft, vale, no, no voy a sortear un Rockcraft, pero... así. Entonces tú vas al sorteo de Navidad Pokémon, el primero por ejemplo, y escribes Tus sorteos son rocambolescos, o escribes roca directamente, pero así puedes despistar alguno que otro listillo que quisiera participar por el mismo Pokémon pero sin ni siquiera haber visto el vídeo. También puedes escribir varios comentarios para despistar al resto. No más de 3, por favor, porque si no va a ser un caos. Además tienes que darle like al vídeo del sorteo de Navidad Pokémon 1 y debes estar suscrito a mi canal y si nunca le has dado click a la campanita, debes activarla. Ya por eso participas por ese Pokémon en concreto. ¡Ojo! No siempre, ni en todos los vídeos, aparecerá dicha imagen de 15 segundos. También puede aparecer en la ida de información arriba a la derecha, que dura mucho menos, o directamente en un tweet, así que vas a tener que estar atento. Y finalmente, el sábado siguiente, en el vídeo del siguiente sorteo, escribiré quiénes fueron los ganadores y qué Pokémon se llevaron. Para que no me lo estén preguntando en los comentarios, explico cómo es la selección del ganador. Escribo el nombre de los participantes que cumplan los requisitos en la página de www.sorteados.com En un sorteo simple pondré Número de premios 1, ya que se participa individualmente por cada Pokémon singular, así que antes del siguiente sorteo debo hacer esto 4 veces y habrán 4 nombres y 4 Pokémon asignados. Si un participante ha cumplido todos los requisitos de los 4 Pokémon de esa semana y su nombre saliera más de una vez, ni es Tongo ni es favoritismo, lo voy avisando. Si cumples los requisitos tienes las mismas oportunidades que cualquier otro. Lo aviso porque ya le hicieron pasar un mal trago a un seguidor al que acosaron por haber ganado dos sorteos seguidos. Haré un vídeo al respecto de esto en algún momento. Volviendo al tema que nos atañe y cambiando ese tono de reprimenda por uno más divertido y navideño, estos son los Pokémon que soltaré desde hoy hasta el viernes que viene. En primer lugar, un Volcanion. En segundo lugar, un Pikachu con gorra Canto. En tercer lugar, un Genesect. Y en cuarto y último lugar, en esta semana, un Magiarna. Ahora solo falta que estés muy atento a los vídeos del canal y a mi Twitter para poder llevártelo, así que como no me queda nada más que decir, más que desearles muchísima suerte a todos, les agradezco que hayan visto este vídeo, espero que les haya gustado, si es así dale like y suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito. Nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.